Nuevo Vaquillator 3000 eh, Digo... Digo, nuevo micrófono Gamer Inalámbrico 200 uh, No eh, Empezamos Cansado de tener que hacerte el café tú mismo? Pues con esta máquina tan solo tendrás que coger una cápsula de estas de Nespresso que no valen casi nada Y ponerlo aquí abajo En esta junta de plástico, y no sé para qué sirve esa cosa, pero lo tienes que meter ahí y presionar, y luego enroscar aquí abajo. Y simplemente enganchándote a tu ordenador, pues ya tendrás café calentito sin tener que bajar a la cocina, porque eso nos da mucha pereza, verdad. Ahora que estamos en la cuarentena, eso es bastante cansado. Bueno, también puedes coger el polvo de, del suelo que te sobre y, y presarlo un poquito, meterlo. Y pues te puedes hacer un té o algo o algo así. Y, y bueno, va cogiendo así sabostito. Ya simplemente lo, lo conectas a, al ordenador y, y ya está, y listo. Si necesitas llevártelo a algún sitio, pues puedes ponerle una batería portátil. Está bastante, está bastante interesante. Yo no lo conocía, pero tampoco me gusta el café. Así que nada, ya puedes presumir entre tus compañeros de trabajo remoto que puedes hacerte café sin mover el culo del asiento. Y ahí va saliendo el chorrete.